Los procesos de internacionalización son procesos complejos donde es fundamental tener un apoyo de un especialista que te permita gestionar las distintas etapas del proceso, factores de desconocimiento de mercado, cómo adecuar un producto o servicio a un mercado en particular, factores multinivel, eh, hay una cuestión de, de información, que a pesar de que hoy en día la información es mucho más accesible, la capacidad de tomar decisiones sobre esa información es, es un proceso que requiere conocimiento y, y experiencia en lo que es el proceso de internalización. No es un proceso fácil de llevar adelante, requiere una gestión de riesgos, una gestión de, del proyecto adecuada, una cierta flexibilidad. Eh, y yo creo que tener un apoyo en ese en ese proceso es fundamental para garantizar cierto éxito. Mi nombre es Lionel Fabio, soy un profesional en Relaciones y Negocios Internacionales. Me especializo principalmente en procesos de internacionalización. He estudiado en profundidad estos procesos para poder identificar cuáles son los factores que permiten tener un mayor éxito y reducir la posibilidad de, de fracaso en estos procesos. He trabajado con mercado latinoamericano, italiano, español, australiano, brasilero, norteamericano, inglés también. Aprendí en ese tiempo las diferencias que hay en esos mercados, cómo hay que acercarse a cada uno de ellos, cuáles son las particularidades que tienen a nivel de, de normativa, incluso a nivel cultural, que muchas veces generan dinámicas especiales que hay que saber abordar en estos procesos. He trabajado en el sector automotriz, sector del vino, importaciones y exportaciones. Entiendo que lo que le puedo aportar al cliente Mindhead es un conocimiento sobre cómo gestionar esos procesos de internacionalización, que son procesos sumamente complejos, gestionar y atravesar las distintas etapas, cómo adecuar un producto o un servicio a un mercado en particular. Y creo principalmente que tanto Mindheld como consultora tiene la ventaja de, de poder contar con, con socios que, además de ser excelentes profesionales, son empresarios que han construido su propia empresa, que les han eh, desarrollado y eso les ha permitido tener una experiencia distinta, como protagonistas, no tanto como, como espectadores, ¿no? de el típico consultor que te dice qué es lo que tienes que hacer, pero nunca ha estado en ese lugar. Yo creo que esa es una de las ventajas comparativas que tiene Maingel como consultora respecto a las otras, que han estado y han afrontado la mayoría de los problemas habituales que tiene un empresario y saben lo que se siente estar en ese lugar y cómo abordar esos, esos problemas.